En MIRLO, somos especialistas en plantas de generación eléctrica de emergencia. Las plantas de respaldo proporcionan energía de emergencia cuando la fuente principal presenta fallas, en caso de variación de voltaje, de falla de la red o de alguna fase. De manera concreta, las plantas de emergencia se emplean principalmente en empresas donde la falta de energía provoque pérdidas directas, tal como hospitales,